si tuvieron tiempo que se cambiaron a partidos y quieren regresar a la asamblea, también eso se ha hecho respetar por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un respeto al derecho a la libre determinación y autonomía. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar del caso de Chera, Michoacán? Sí, sí. Eh, platícanos del caso de Cherans que es joven de Guerrero y lo ¿Tú qué sabes del asunto? En realidad eh, lo que sé es que literalmente es eh, un pueblo autónomo que prácticamente sus, eh, todo su, este, el órgano que lo rige es elegido desde la propia comunidad. ¿no? Entonces, uh -huh. Sí no hay alguna intervención de partidos políticos, de incidencias en este, el exterior de la comunidad, sino más bien es propiamente este, el pueblo. ¿no? Y en cuanto al órgano, pues sí lo desconozco, o sea, como la estructura interna que, que tiene. Lo que sí es que pues hasta sus propias eh, policías o seguridad, en cuanto a los medicamentos, sí están eh, fortalecidos en ese aspecto o sea, sí tienen esta autonomía no simplemente en regirse como, eh, como con asambleas a, a autónomas eh, sino más bien mm, buscan eh, o tienen de algún modo una autonomía completa desde este, bueno, es eh, lo que yo he tenido conocimiento ¿Qué, este, ¿qué es la característica que nos llama la atención si esa situación también se vive en 417 municipios de Oaxaca o en miles de comunidades de pueblo o de Guerrero ¿por qué nos ha llamado la atención el asunto que también se ejerzca la autonomía en Chera? ¿con qué se conoce? Eh, justo este... En, se retoma mucho debido a que ha sido una muestra de que se hay, reconozca como en el ámbito electoral, pero a nivel federal, en este sentido de, de tener eh, inclusive para el estado de Michoacán un eh, apartado propio para la comunidad. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, aquí hasta donde... Si quieren, vamos a hablar sobre, eh, con más detalle de esta situación. Miren, eh, mi más grande maestro de vida, paz cáncer, Tatirineo Rojas Hernández, era comunero de Cherán. Y yo vivía en Oaxaca, hacía mi tesis, trabajaba en el Tribunal Estatal Electoral. Y bueno, pues me llamaron de lo que se está lo que estaba pasando y este, yo acompañé a Cherán en el asunto. Pero necesitamos que tú estés acá. yo viví estudié en, en Michoacán entonces este y bueno conocí, conozco bastante Michoacán y conocí a perfectamente a y pues tenía gente cercana ahí una situación muy particular es que en Oaxaca es el único estado para ese entonces que a nivel de municipios se regía por derecho electoral indígena los otros estados eran como Puebla que es a nivel de comunidades no de la cabecera municipal, o el mismo Guerrero hasta hace poco. Eso hace que se invisibiliza un poco, es decir, la gente a lo mejor desconoce que dentro de un municipio, aunque en la cabecera municipal se rige por partidos, haya comunidades que no, que se rigen por asamblea, y muchas. ¿Sí? También puede crear situaciones de problema entre esas comunidades y la cabecera, porque uno se rige por partidos y los otros no y a veces quieren intervenir ahí, y bueno, es una situación eh, este, compleja, ¿no? Eso está más, eh, mucho más aliviado por decirlo así en Oaxaca, porque como en general la cabecera municipal también se rige por el derecho electoral de indígena, entre cabecera y comunidades también debe haber un respeto mutuo, ¿no? Pero se entiende, porque aquí esa asamblea y también es más fácil que se entiendan, ¿sí o no? versus que una cabecera sea por partidos. Entonces, en Michoacán, lo que pasaba es que todas las cabeceras municipales, aunque fueran purépechas o en el territorio, territorio purépecha, se regían por partidos. Cheranes, pues comunidad purépecha, cabecera municipal, tenían pocos años que se regían por partidos, 30, 40 años, que era una gran ventaja porque la gente todavía ni tan grande, podía contar cómo era antes y cómo las cosas habían cambiado para peor, con el cambio de régimen, y se dio una situación particular de una invasión de sus bosques por narco talamontes. Entonces, finalmente la comunidad, teniendo como un antecedente cercano de organización propia y todavía teniendo mucha identidad como Puretecha, se pudo organizar muy bien, para primero expulsar a los marcos talamontes y luego en el proceso de autorreflexión decir llegamos a eso porque hasta nuestra autoridad municipal se coludió porque era por partidos y no respondía al interés colectivo ¿Sí? entonces las señores y las señoras un poco más grandes platicaron si sí, antes era así, antes era un servicio y todo eso más se hizo hacer asambleas a nivel de barrio porque es muy grande chera tiene cuatro barrios, entonces una asamblea de todos los barrios es excepcional, tiene que ser, y ahora sí una emergencia, finalmente a nivel de barrio, y todo ese proceso conllevó a que se exigiera respeto a la autonomía y esa decisión de cambiarse de régimen. Era la primera vez que se veía algo así, pues, en el país, y todavía si pasaba en Mojaca no pasaba nada, porque la mayoría se regían, ¿no? había pasado alguna vez que por error pusieron en la lista de municipios de partidos a los que no se rigen por partidos y tuvieron que corregir la lista porque la correa dijo que aquí no y tres urnas y las quemamos y entendimos y ya está pero bueno hay quien va a decir que no existe pues de el derecho electoral indígena si ese sistema mayoritario en Michoacán iba a ser la primera cabecera municipal entonces la comunidad este, llegó todo el proceso hasta la sala superior del tribunal electoral no pidiendo permiso ni nada la decisión estaba tomada pero como precedente para que quedara como precedente la comunidad decidió hacerlo ¿sí? para que quede claro que estaban diciendo respecto a sus derechos colectivos ¿no? y así se planteó entonces tuvo que llegar hasta la última instancia porque las instancias anteriores se negaban Sí, incluso la existencia de lo que llamaban usos y costumbres, eso no existe en Michoacán, decía la presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, por ejemplo. ¿no? Y bueno, llegó a la sala superior y es una sentencia eh, muy ejemplar. De esta sola sentencia han salido muchísimas jurisprudencias. Y a través de, de este precedente, cualquier municipio o también comunidad, comunidad sea cabecera municipal o cual sea su categoría si la mayoría, si se consulta a la asamblea la mayoría dice que se si quiere cambiar de régimen el tribunal ordena a que todas las autoridades estatales, federales respeten esa decisión ese precedente quedó del caso de Cheran y así fue y, y todos dijeron que sí en las asambleas entonces el tribunal electoral ordenó a todas las autoridades respetar la decisión entonces se reconstruyó una forma de gobierno comunal, comunitario, además muy especial, porque pues, en Mojaca ya ven que se adaptó el cabildo y todo lo que yo platicaba. Ahí no, hay, un, hay un, una forma de organización muy especial, muy propia. ¿no? Entre otras cosas, existe lo que se llama ker Hanashkatcha Este es, en purépecha significa literalmente un consejo de pensadores. Y lo han traducido como... Consejo Mayor o algo así. Es como la traducción común. Pero significa gente pensador, sabia. Consejo de Pensadores sería una interpretación todavía más... más este. Y son 12 personas, 3 por barrio. Cada barrio manda 3 para que sean 12. Y así está toda la organización de la comunidad, comisiones y todo, con gente de todos los barrios. Y así se hace justicia, así se hace la vida en comunidad, y obviamente incluye a policía, como en Oaxaca los topiles, en tu comunidad en Puebla, me imagino que también hay policía, ¿verdad? Entre los que dan servicio hay policías. Sí. Entonces, este es común, en Guerrero ni se diga. A lo mejor la diferencia es que, pues en Michoacán y Guerrero, por la situación, están armados, y en Oaxaca no están armados, en Puebla me imagino que tampoco. Tampoco. No están armados, el topil. Anda a veces nada más con su... Macana. ¿Cómo se llama su...? Macana, o... No, no, su audí, para hablar con el comandante. Radio. Radio. Su radio, por ejemplo, ¿no? Este... ¿O tú cómo decías? ¿Cómo andan en Puebla con un qué? Con una macana, que es con un palito. Con un... Aquí se le llama macana y su vara es... de mando, por decir, pero en, en simple, ¿no? Sí, he visto también algo con eso, unas varitas de mando. <coughs> ok, entonces mientras en Cheran, pues no pueden tomar el lujo de que no estén armados, son armados, como estaría armado una policía municipal o federal en otro municipio del mismo Michoacán, porque en Oaxaca incluso en las cabeceras municipales, los pobiles no andan realmente armados. Sí, esto es algo que en Oaxaca se permite todavía la situación, pero en Guerrero tampoco es así con la policía comunitaria. Sí, ¿Sí? Eh, ¿cómo...? Sí, si usted tiene conocimiento de cómo se ha hecho para no, que no haya infiltración de partidos en el sistema electoral indígena, porque sabemos que, pues sí, ya no se aceptan las urnas, pero muchas veces los mismos miembros de la comunidad son cooptados por los partidos y terminan haciendo el juego ahí dentro mismo de del sistema electoral indígena no solo chera en Oaxaca es constante el, el, el intento de los partidos políticos a infiltrar como dices tú uh, y por esta razón el código electoral en Oaxaca tiene muchos artículos dedicados al derecho electoral indígena eso no lo mencioné el código electoral de Oaxaca desde el 95 aclaró siempre existía pero no estaba en el código electoral en el 95 ...se dijo claramente, en Oaxaca hay dos sistemas electorales... ...sistemas normativos indígenas y sistema de partidos. Y ya el código electoral tiene ciertas normas... ...relativo a esos dos sistemas. Y uno de estos es que el código electoral de Oaxaca... ...prohíbe expresamente la intervención de los partidos políticos... ...y organizaciones sociales en los municipios... ...y obviamente comunidades por el derecho electoral indígena o sistemas de indígenas, prohibido expresamente. Entonces intentan hacerlo, intentan hacerlo, pero es tan reconocido el daño que puede hacer que está hasta prohibido. ¿Sí? Eh, una pregunta: eh, nos comentó la sesión pasada el seminario de la, de la infancia, fue bueno en Chiapas, en el municipio de Uchuk, me parece, de, de, bueno, que es un trabajo desde hace muchos años en la Escuela de Lingüística de Verano y demás, los misioneros, me parece que son evangélicos, han tenido una participación eh, muy importante en algunos municipios y la verdad, digo, creo que a la luz de lo que vimos con Bolsonaro en Brasil, es muy preocupante cómo están tomando los cargos en las comunidades porque se han infiltrado en las comunidades digo, los partidos son peligrosos, pero la cuestión de los misioneros y en especial lo que estamos viendo en Brasil y en humanos es de terror yo no sé si usted conozca o si existe alguna, igual una prohibición porque francamente ellos además son, bueno, ahorita no sé a lo que algunos son mexicanos, pero ellos eran la gran mayoría de estadounidenses con una agenda propia, incluso se dijo que están decía atrás sí, claro. y, viendo lo que pasó en Brasil, nosotros bueno, nos están invadiendo en pasa ¿y qué pasa? Justo están los sí, Pues mire, eh, vamos a ir por partes. Eh, ya ven que justo les mencioné que de forma desafortunada en los noventas eh, se, se sacaba en los medios información de lo que llamaban expulsiones calificando, descalificando las comunidades chapanecas por ser intolerantes religiosamente, sin describir que la situación de fondo no era eso, sino que eh, las personas que se convertían no querían cumplir con sus obligaciones. ¿Y qué ha pasado después? Las comunidades para buscar evitar tanta intervención entre las comisiones de derechos humanos y los medios y los clasifican como bárbaros, ¿no? Como si fueran los malos dios, los intolerantes. Lo que han hecho hoy de las comunidades son los ejemplos que les di. Tienes que cumplir. ¿No quieres que recibo diga comité proferia? Te lo va a dar el comité de obras, pero tienes que pagar. Lo que es esa es el topil y punto. ¿no? Entonces, se ha buscado la manera... De que el sistema normativo se flexibilice para que sí tengan que cumplir, tampoco es que no pueden ser excepciones, no nosotros no, porque no, no, pero de una manera de seguir teniéndolos integrados a la manera posible, ¿no? Este, así lo maneja ahora prácticamente todas las comunidades del país, porque a nadie le conviene tampoco, bueno, tener expulsados, tener tanta. Eh, intervención entonces de fuera de que están violando derechos humanos Entonces se, se, esa parte se ha manejado bastante bien por las asambleas las asambleas son sabias o se buscan la solución que queremos que cumplan bueno le damos otro cargo pues eh, recibo este dinero no va hacia ah. la fiesta va hacia la obra no este es entonces las mismas personas también es una forma de mantenernos como sea dentro de ok también ellos mismos, pues viendo eso, se tienen que flexibilizar y entender, bueno, no tenemos entonces razón por la cual no cooperar. Si la razón era que la religión decía que si tenía que ver con el catolicismo no podíamos, ¿no? Es decir, esto generalmente hoy día se ha ido por el mismo sistema normativo manejando de esa manera. Eh, claro que Chiapas, eh, numéricamente... Puede ser de los estados, yo no tengo los números, pero al parecer es donde numéricamente puede haber más y desde más atrás entrada de ese tipo de grupos. Uh -huh. No lo hemos visto en esos números en Oaxaca, yo no puedo hablar de otros estados, sé que en Tlaxcala tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fueron muchos, desde hace mucho, los ochentas, noventas, de forma un poco... Eh, este, eh, Cuál es la agresiva, lo ¿no? muy, muy agresiva, que entonces también ameritó finalmente una desesperación, una expulsión por las comunidades. Es una situación particular. La, su compañera mencionó algo que se llama eh, la escuela, el Instituto de Verano Lingüística. ¿Cómo se llama? Instituto de Lingüística Uy, de Verano. No sé si han escuchado hablar de eso Miren, eh, se trata justo de lingüistas, tipo misioneros lingüistas, que han hecho ya también desde tal vez 20, 30 años, han estado, como dice ella, introduciéndose en varias regiones indígenas del país, aparentemente llevando a cabo eh, investigación lingüística. Por eso se llama el Instituto de Lingüística de Verano. Hay un vocabulario de Zapotecodelismo, del villazá del realizado por el Instituto de Lingüística de Verano, Claro, no es la única, hay muchísimos escritores en lengua dichaza, sabemos, es de las lenguas que, que tiene muchísima escritura, pero como ejemplo existe ese vocabulario y efectivamente existe la preocupación del motivo de esos misioneros, son de una religión, bastante diversas, son me parece de Estados Unidos casi siempre. Se ha dicho que sí pueden estar ligados con la CIA. La pregunta muy exacta de los Chuk no lo puedo contestar por lo siguiente. A mí, se me, se, este, yo eh, estuve con autoridades de los chuk cuando empezó hace ya tal vez cinco o seis años, ya hubo una mayoría de descontento con una presidenta municipal que fue nombrada reelegida por una segunda vez su esposo también ha sido presidente y son como caciques de, de, de ahí y hubo un descontento y en ese proceso de descontento se logró hablar y eso es un municipio grande de muchas comunidades hablar y, y buscar consensos de cómo a nivel de cabecera municipal cambiar de régimen que ya no sea por partidos. Por esta razón eh, me se me pidió platicar con las autoridades de ellos, de Ushchuk.